Si estás viendo este vídeo, eso quiere decir sin duda que tú eres Satoshi. ¿Cuánto vale un Bitcoin? Es la pregunta más difícil de responder del mundo junto a qué quiere una mujer. O al menos eso pensaba Freud. De ahí la gran volatilidad que hace que un día esté arriba, otro abajo, sin límites aparentes a sus oscilaciones. Bitcoin es móvil cual piuma al viento. Dado que es el activo más líquido del mundo, su valor se suele medir en dólares. El valor de Bitcoin, quiero decir. Pero, ¿y si lo medimos de esa manera por hábito, por pereza mental, y no porque sea la mejor manera de medirlo? Daniel Kahneman llama a eso la escopeta mental. Cuando nos hacen una pregunta complicada, de la que no sabemos la respuesta, la parte rápida de nuestra mente lanza otra respuesta, la respuesta a una pregunta parecida a la que sí sepamos la respuesta. ¿Cuánto vale un Bitcoin? Ni idea, pero en Binance te dan uno si tú les das X mil dólares. Vamos a hacer un experimento mental. Imagina que viene alguien del futuro. Obviamente sabríamos que viene del futuro porque trae neutrex Futura. Mientras se hace la colada, charlamos y le preguntamos, oye, ¿vosotros cómo valoráis un Bitcoin? ¿En dólares? Si viene de un futuro hiperbitcoinizado, en el que Bitcoin ha absorbido toda otra forma de riqueza, nos dirá, ¿qué es un dólares? ¿Se puede comer? ¿Se puede usar en una frase como en mi dólares se comió mis deberes? En un mundo hiperbitcoinizado, seguiría siendo necesario saber el valor de un Bitcoin. Pero si toda otra forma de valor ha sido absorbida por Bitcoin como por un bujero negro, ¿cómo se expresa ese valor? Hay muchas teorías de cómo se forma el precio de Bitcoin. La mayoría son tomadas de la forma de valorar otros activos como puedes comprobar, por ejemplo, en este vídeo sobre Nassim Taleb. Pero, que yo conozca, solo hay una teoría que sea 100% nativa de Bitcoin y que además seguiría siendo válida en un mundo hiperbitcoinizado. El precio del Bitcoin es una función derivada de cómo de grande y segura es la red de mineros. Y el tamaño de esa red se puede medir como consumo de energía. Abreviando, el precio de Bitcoin se compone parcialmente con el consumo de energía que absorbe. Vamos a dar un paso a otro ámbito para poder explicar mejor de qué va esto y por qué es importante. ¿Te suena de algo que ha subido el precio de la luz? ¿Te suena de algo que hay escasez de chips a nivel mundial? ¿Te suena de algo que las marcas de coches tienen problemas para sacar adelante la producción? Si no has pasado los últimos dos años escondido en un pozo, algo habrás oído. Y si lo buscas en Google, tienes noticias cada, cada dos días. Mira la primera de esta lista. Stellantis, Peugeot y Citroën, básicamente no consigue sacar adelante sus pedidos no consigue ni ponerle fecha al final de todo este proceso mira la cotización de estelantis bueno en principio no, no parece que diga gran cosa con respecto a este problema pero mira lo que pasa si dividimos el precio de la acción de Estelantis por el precio de los derechos de emisión de CO2. ¿Cómo va a conseguir sacar adelante los pedidos Estelantis si no deja de perder valor frente a un elemento del que depende toda su cadena de producción y respecto al cual no tiene ningún control? El aumento del precio de los derechos de emisión es el subyacente común a todos esos factores. Luz, coches, chips, inflación, cadenas de suministro y Bitcoin. No es el único, por supuesto, pero explica muchas cosas. Y en un mundo en el que la lucha contra el cambio climático va a ser cada vez más importante, es un factor que hay que tener en cuenta. Además, en un mundo hiperbitcoinizado, seguiría siendo un medidor económico válido y uno, que nos puede decir cuánto vale un Bitcoin. Así que, ¿cuánto vale un Bitcoin medido en derechos de emisión de CO2? Sorpresa, el gráfico del último año se parece poco al gráfico de Bitcoin expresado en dólares. Y el precio de Bitcoin frente a los derechos de emisión de CO2 está por los suelos. De hecho, está haciendo suelo o muy cerca de hacerlo. Está rebotando en el suelo anterior y formando un doble suelo. Traducido a comportamiento de los mineros, aquí arriba era muy rentable tener enchufados todos los equipos posibles. Aquí abajo, no tanto. Si hay menos equipos enchufados, el valor de la red es menor lo que se acaba expresando en el precio. No de manera directa, no instantáneamente, pero el precio lo acaba reflejando. Como cualquier otro gráfico, este se puede analizar por medio de indicadores. Vamos a mantenerlo sencillo. Si le aplicamos una banda de dos medias móviles, la de 20 y 21 semanas, vemos que estamos debajo de esa banda. Esto es una señal bajista a corto plazo. Si le aplicamos el RSI, vemos que estamos más o menos en la misma zona que hizo suelo hace unos meses. De nuevo, nada por lo que ilusionarse. Si miramos el MACD, de nuevo nos da una perspectiva bajista a corto plazo, pero con un rayo de esperanza. Puede que se esté formando una divergencia alcista. Espero que se vea razonablemente bien porque mi pericia técnica, como puedes comprobar, es ínfima. En todo caso, hay que esperar a que se cierren un par de velas más para poder decir si es así o solo es un espejismo. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Que yo sepa, nadie está prestando atención a este gráfico. Y a mí me parece que explica muchas cosas. De hecho, desde el punto de vista del mundo fiat, en el que queramos o no todavía vivimos, me parece muy alcista que el precio de Bitcoin haya caído con respecto a los derechos de emisión un 57%, pero con respecto al dólar, solo entre comillas, un 32%. Porque eso indica que el lado de la demanda que es el otro elemento que da forma al precio y que hace que no sea el precio simplemente una expresión de cuánta energía han utilizado los mineros, ha cubierto ese 25% de diferencia en el precio. Por tanto, lo que vamos a hacer es, todos los días uno de cada mes, haremos un repaso de este indicador, a ver qué nos va diciendo porque la interpretación que yo hago es que a largo plazo este tipo de valoración se va a ir volviendo más importante.